Bueno, Intendente, las primeras reflexiones con un resultado que todavía no es definitivo pero que ya no me puestos puesto Alberto en la residencia acá en en la provincia también. Bueno, en primer lugar, eh, saludar y agradecer a mis vecinas, a mis vecinos por, por esta nueva oportunidad de, de poder seguir al frente del municipio de Úrligan cuatro años más. Esta vez con un con un modelo de país distinto, con un modelo de provincia distinto, con un modelo de país, distinto, modelo de país que sin lugar a dudas va a apostar a, a la generación del empleo, a la protección social, a que no haya hambre, al trabajo, al consumo, a mejorar la situación de los jubilados, de las jubiladas, a mejorar la situación de los colegios, de la salud pública. Eh, Alberto Fernández y Axel Gilchiloff representan todo eso y mucho más y estoy muy feliz de poder ser parte de ese, de ese y de este proyecto político. ¿no? Así que gracias a las vecinas y a los vecinos. Y mucha humildad en la victoria, muchísima humildad. Convocar a todos para que, para que entiendan que en la Argentina que vivimos, en la provincia que vivimos, en el urgan que vivimos, hay hambre, hay desocupación, hay jubilados y jubilados que cobran la jubilación mínima, que no llegan a fin de mes, ni siquiera pueden llegar a alimentarse. ¿no? Así que es responsabilidad de todos ahora eh, trabajar para que, para que todo esto mejore. Y yo lo, lo voy a convocar... Para trabajar, a que, para trabajar para que todo esto mejore. ¿Se termina la grieta en la Argentina? En definitiva, alguien tiene que terminar con la grieta en la Argentina. Alberto Fernández viene a cerrar una grieta enorme que, que abrió el macrismo durante estos cuatro años y, y que jorobó a muchas vecinas y a muchos vecinos y causó muchos estragos y mucho dolor. Pero bueno, arranca una etapa nueva, hay que trabajar y que hacerse cargo. Tengo una pregunta personal en el 2000. Sí, sí. De ¿Cómo te sentís ahora sí. vos en lo personal teniendo el apoyo de Alberto Fernández y de un partido político que es de los mismos signos? Sí, de un frente. Hemos logrado, logramos a partir de, de, de lo mal que la pasó nuestro pueblo, nuestra gente, eh, tener mucha madurez y conformar un frente, el frente de todos, el frente de todos que tiene esta responsabilidad que, que decía recién, por un lado. ¿no? Y por el otro lado, bueno, cuando Perón decía que cuando la gente vota nunca se equivoca. Y, ...y no hay que renegar cuando vota para otro lado... ...sino que hay que hacerse cargo y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos hicimos cargo de, de errores, logramos construir una fuerza política... ...que tiene una nueva oportunidad, eh, somos parte de esa nueva oportunidad... Y, ...y ahora hay que trabajar, ahora hay que trabajar... ...empezar a resolver los problemas de la Argentina, la Argentina está muy mal... ...nos deja el macrismo y, y todo su grupo político una Argentina hecha pedazos... ...estamos viendo lo que está pasando con la economía... ...estamos viendo lo que está pasando con el dólar... ...estamos viendo lo que está pasando con los jubilados, con las políticas sociales... Y con innumerables situaciones, ¿no? Pero, pero bueno, hacerse cargo, eh, pedirle al presidente de la nación desde Hurlingham, pedirle desde Hurlingham eh, mucha responsabilidad eh, a partir del día de mañana, porque hasta el 10 de diciembre es el presidente de la Argentina, así que mucha responsabilidad en poder dejar la Argentina lo, lo mejor posible. No lo hizo después del 11 de agosto, esperemos que lo haga ahora porque en definitiva nosotros nunca vamos a tomar una medida que mejoró de nuestro pueblo, tiene, más allá de colaborar, lo que hay que hacer es eh, pensar que el 10 de diciembre tiene que llegar lo más ordenado posible, recién lo decía, y es una obligación, eh, fundamentalmente, que no se jorobe más nuestra gente, ¿no? que, que nuestro pueblo no sufra más. Así que, bueno, responsabilidad de Macri, estos 44, 45, 50 días, estas cosas. En última vez, ¿qué se puede pensar? ¿Se ha lanzado un plan estratégico, digo más allá de atender la agenda social? ¿En qué otras cosas se puede proyectar? En Urlingham se tiene que pensar en primer lugar en llevar adelante ese plan contra el hambre que, que anunció Alberto Fernández, que tiene que ver con la convocatoria de una mesa de diálogo social a un encuentro de todos los sectores y, y así lo vamos a hacer. En definitiva, en el país de los alimentos no puede faltar alimentos en la mesa de los vecinos y las vecinas de Urlingham, de la provincia y del país todo. Así que bueno, trabajar mucho en ese sentido y, y en reactivar la economía, no está claro que bueno, que, hay que, que hay que volver del Estado a proteger a los que menos tienen. ¿no? Y, y quiero que llegue rápido diciembre para que los jubilados no paguen más los remedios, para que los jubilados puedan recomponer su, su jubilación. Así que, bueno, vamos a hacer, eh, vamos a trabajar y vamos a trabajar con un gran presidente. Alberto Fernández va a ser un gran presidente, Axel Quichiló va a ser un gran gobernador y nosotros lo vamos a acompañar para que a Urlingan también lo vaya viendo. Muchas, muchas gracias a todos.